Poe on the beat. Black Angelo Studio En la casa y el espejo Otro día y otra noche en la que tampoco duermo Me está pasando, lo vi porque yo estoy para romperlo Solo quiero buena pista y buena picha Pa' ponernos paso por la avenida Siempre con un flow extremo Aunque no ando en calle, siempre remo No te asustes con mi letra, esto es solo una demo Los guachos en la esquina, más perdidos que Nemo Saludos pa' los fracas levantantes, no los veo Camino acompañado, vi con Dios y con mi boxer Mientras saco rimas buenas, tu jea me saca el boxer Me parezco un jonqui todo el día tos y toses, Siempre me manejo solo en mi vida, no tengo chofer Soy aditivo como Rocklet Aunque vaya triste, brillo como Jane de Con el dog y con el bot se la pasó jugando póker, Se apuesta en visera en la mesa, no soy un sope Salgo del negocio con la coca y con el cofre Vas entrando para el barrio, está oscuro y se escuchan voces No te coma la de cheto porque te comes un bofe para un poquito que si sí, sigo también me sigo cebando y va a ver cómo los barros de la plaza van quemando los bajitos de mi cuadra la pasan fumando buenas conversaciones siempre están frayando supuesto raperito al hip -hop, le están fallando si no es en verano no están rapeando, series que son buenos cuando arriba está pando mándalo lo profundo, no son para tanto Sea un encanto o espanto, me da igual si son mis rimas Sé que las subí cuando canto, las manos alzan arriba Sigo subiendo tanto y consigo más vitamina Para seguir para adelante y no quedarme en esa esquina Ahora soy un rapa que derrapa en la pista Mi novia ni me escucha, está cansada de mi freestyle tengo pared de fanes y no puse muy artista Me siento un velocista, gare el en el Madrid. O también como Messi tiro más encima al beat. les que hago dedicados hacia mí. Pleno mundialito en el barrio de Guachín.